hola para poder ver archivos y carpetas recientes en el acceso rápido de windows 11 ve al explorador de archivos en la parte superior derecha tienes tres puntitos clic sobre ellos luego ve a opciones localiza la pestaña general en el apartado de privacidad selecciona las dos casillas la primera es para mostrar los archivos usados recientemente y la segunda para las carpetas Marcadas las besis y si las dejas desmarcadas las ocultarás del acceso rápido de Windows 11. Aplicar, aceptar y dar like. Hasta pronto. Buen día.